Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas. Tips para desarrollar tu escritura. Estoy con Matías Brunengo, con su novela. Realmente una novela que tiene que ver mucho con la, los tejes y manejes de la partidocracia. ¿no? Este, hay un muchacho, que es Manuel Guillén, que lo están presionando para que sea candidato de un, de un partido. Él es hijo de un ex dirigente si no me equivoco había sido este, intendente. el intendente del lugar es en un pueblo rural y bueno, Manuel dicen que está muy acostumbrado es un hombre de mundo, tiene una esposa española eh, se ve involucrado en una serie de triquiñuelas realmente siniestras y en un momento dado algo que él nunca había hecho va a visitar a la tumba del padre para, para ver digamos como, como pedir consejo espiritualmente una, una, una cosa que es muy habitual en la gente eh, creyente él no tiene una creencia desarrollada pero hay un impulso en él que lo lleva a visitar la tumba del papá bueno, ahí entonces Guillén se presenta ante el, el encargado del cementerio caminan entre pequeñas lápidas ¿no? ahí está, señaló el empleado ¿no? en unos pocos metros a la derecha esa es la tumba de Máximo Guillén bueno, y acá ustedes van a poner pausa y en lo que sigue me van a decir eh, cuáles son las palabras que ustedes consideran que son palabras que más le corresponden al lector que al autor. De esto hemos hablado ya largamente, prácticamente la, digamos, la posibilidad que tiene un autor de involucrar al lector lo hablamos prácticamente en todos los programas. Así que vamos a leerlo juntos, ustedes ponen la pausa... Y me dicen, a ver, lo piensan un poco y después siguen viendo el programa. Dice, Manuel se sintió atraído por la presencia de su padre, si así podía llamársela. Lentamente se fue acercando sin dejar de mirar la tumba. Podía sentir aquel sitio. Parado frente a la tumba se miró las manos. Y extrañamente a lo que había pensado se descubrió en paz. Había imaginado este reencuentro varias veces. Hasta lo había soñado. Y en los sueños él lloraba sin parar, gritaba en busca de respuestas. Sin embargo, ahora frente a la tumba era todo tranquilidad. Tantos años y dinero invertidos en terapia no habían sido en vano. Cerró los ojos y respiró profundo. Estás ahí, ¿verdad? Bueno, ahora ustedes muchachos pongan la pausa y díganme, ya volvieron de la pausa. Bueno, me tienen que decir una cosa. ¿Cuáles son esas palabras que más le corresponden al lector que al autor? A ver, Matín, a ver cómo andás vos de, de reflejo. ¿Cuáles te parecen son las palabras que más le corresponden al, al lector? que al autor. ¿Vos qué opinas? Difícil. No tanto, no tan difícil. No, difícil porque lo escribí yo. <risa> claro, <tanto>. Bueno, acá <risa> Matías dice difícil porque lo escribí yo, y es cierto. Bueno, a mí los textos me los revisa primero Nomi, Florencia, mi hija, bueno, y después me dan el que y yo puedo publicar. Hay algo, digamos, de lo cromorfa, que morfa, que es precisamente la falta de objetividad que uno tiene para con su propio texto, que vamos a hacer? Pero bueno, este, si vos lo pones, digamos, esto a la luz de aquello de que decía Novalis, hay palabras que le corresponden al lector y no al autor. Yo creo que las que vamos a encontrar bien, bien claritas son estas que están acá. Mirá. Manuel se sintió atraído por la presencia de su padre, si así podía llamársela. ¿verdad? La presencia... Acá está la cuestión. Primero y principal, eh, hay una cosa que es muy, muy evidente en este caso, no para justamente para Matías que lo tiene muy, pero muy, muy cerca. No es como si alguien le dice, bueno, mirá la mancha que, que tenés en la cara, y uno no sabe, hasta que no se ve en un espejo no lo puede saber. Pero hay lo que es muy, muy evidente para un ojo que está fuera de la cabeza de Matías. Acá se ha apurado demasiado, mi amigo Matías Brunengo, para decir las cosas como las siente el personaje. ¿eh? Manuel se sintió atraído por la presencia de su padre, si así puede llamársela, es algo que debería, por un lado, darse gradualmente, de a poco. Salvo que acá dijésemos, bueno, súbitamente sintió la presencia del padre, que, digo, tampoco sería aconsejable, porque no sería una percepción lógica de entrada. este Yo llego y me siento atraído. Esto es lo que uno tiene en la cabeza, Matías tiene en la cabeza como guionista de su propia novela, llega, se siente atraído. Esta atracción, por un lado, porque es demasiado súbita, y por el otro, porque estas son palabras del lector. Una vez que uno lee lo que Manuel Guillén va sintiendo, se da cuenta, ah, este señor está siendo atraído por la presencia de su padre. Lo llega a sacar como conclusión. Eso es lo más aconsejable, precisamente para... Eh, identificar la mirada del personaje con el lector el lector se siente identificado porque su manera de percibir el mundo también es así entonces yo lo que voy a hacer en principio va a ser eliminar esto que tenemos acá ahí está, señaló a unos pocos metros a la derecha el empleado le dice a la tumba de Máximo Guillén entonces lentamente yo esto lo corro acá lentamente como, para hacerlo más lento todavía Lentamente, Manuel se fue acercando sin dejar de mirar la tumba. Si nosotros cepillamos esto, ya ganamos muchísimo. Si vos decís, bueno, estas son las palabras que le corresponden más al lector que al autor, que el autor no las diga, por empezar. Lentamente, Manuel se fue acercando sin dejar de mirar la tumba. Podía sentir aquel sitio, eso está muy bien. El sentir y aparte, eh, puesto con itálicas como para significar que hay una... Percepción, ¿no? uno, uno siente, es como cuando uno entra en una casa en donde lo están por recibir muy mal o muy bien, uno tiene esa especie de presentimiento de cómo están las cosas, ¿no? eso es una cuestión de un, de un olfato casi instintivo. Eh, lentamente Manuel se fue acercando sin dejar de mirar la tumba, podía sentir aquel sitio, parado frente a la tumba se miró las manos. Bueno, acá lo podemos hacer así, le damos ese movimiento para llegar. Ya frente a la tumba, circunstancial de modo, como obligatoria, se miró las manos. Y extrañamente lo que había pensado, que te rima con manos, vamos a ponerle lo que había previsto, eh, que cambia mucho, ¿no? Ya frente a la tumba se miró las manos y extrañamente lo que había previsto se descubrió en paz. Vamos a poner una coma, hacerlo un poco más solemne todavía este momento. Lentamente Manuel se fue acercando sin dejar de mirar la tumba. Podía sentir aquel sitio. Ya frente a la tumba se miró las manos y extrañamente a lo que había previsto se descubrió en paz. Había imaginado este reencuentro varias veces. Hasta lo había soñado. Y en los sueños él lloraba sin parar. Gritaba en busca de respuesta. Sin embargo, ahora frente a la tumba era todo tranquilidad. Sin embargo, coma, ahora más, más, todavía más puntualizado, frente a la tumba, era todo tranquilidad. Bueno, la lectura me traicionó recién. Sin embargo, ahora, frente a la tumba, todo era tranquilidad. Tantos años y dinero invertidos en terapia no habían sido en vano. Cerró los ojos y respiró profundo. Estás ahí, ¿verdad? Sé que estás ahí, que me podés oír. Bueno, esto lo dice... Acuérdense la primera pausa del discurso que viene a poner ahí. «Estás ahí, ¿verdad?», dijo sin importarle que lo oyera el jardinero del cementerio. «Sé que estás ahí, ¿cómo? y que me podés oír. Dice, Pero de lo que Manuel no se había dado cuenta era que el personal del cementerio acostumbrado a estas situaciones, ni bien le señaló la tumba, dio media vuelta y volvió a su función». Bueno, yo te diría que esto podemos eliminarlo tranquilamente. Fíjate. Eh, estás ahí, ¿verdad? Dijo sin importarle que lo oyera el jardinero del cementerio. Sé que estás ahí y que me puedes seguir. Delante de Peña en placa de bronce que recordaba a Máximo Guillén, había un arreglo floral marchito que tapaba la mitad de su nombre. ¿No me vas a decir nada? No importa. Esto lo puede decir también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, guión de diálogo. Manuel se cruzó de brazos y perdió su mirada en las nubes grises. ¿Sabes una cosa? Mientras venía para acá me acordé que vos siempre ibas a ver al abuelo al cementerio cuando estabas nervioso o preocupado por algo. Seguramente por un quilombo el matadero. Y sigue hablando con el padre. Ahora, fíjense, ¿qué fue lo que habíamos sacado al principio de todo? Ustedes han leído todo esto junto con nosotros, lo hemos ido corrigiendo. Y hay acá una cuestión. A ver, si volvemos a ese momento... Volvemos para atrás. Ahí está. Esto es lo que queremos subrayar. Ahí. Se sintió atraído por la presencia de su padre, si así podía llamársela. Bueno, esto que está acá, yo pregunto. Después de todo lo que hemos visto, cómo él se va acercando a la tumba, cómo siente el lugar y, y, y el diálogo que empieza a mantener con el padre, ¿eh? ¿No podemos decir, junto con, digamos, todos los lectores que están mirando este programa, se sintió atraído por la presencia de su padre? Por eso, ¿no? Exactamente. Por eso, acá me dice Matías, está muy de acuerdo. Por eso, digamos, acuérdense de aquello eh, de Novalís, hay palabras que le corresponden al lector y no al autor. Esto es que, después de que el autor nos fue mostrando cómo él se siente atraído por la presencia de su padre, no es necesario decir que se sintió atraído por la presencia de su padre, y menos todavía con la, eh, lo abrupto con que se dijo antes. Entonces, bueno, ¿la eliminación sumó o no sumó? Yo creo que sumó muchísimo. Eh, muchachos, vamos a poner pulgadas arriba para Mati Brunengo y su novela, le auspicio un futuro impresionante, pues una, un novelón, desnuda radiográficamente eh, eh, la politiquería barata, de, de este sistema demoliberal, realmente es, es una aplanadora esta novela y además sumen pulgadas arriba para Marcelo y Marco suscríbanse y los espero con todo en otro programa del canal Taller de Corte y Corrección, hasta pronto amigo.